Gracias. Voy a agotar solamente unos minutos para poder darle salida a los WhatsApp que tenemos ahí. Eh, y quiero compartir con ustedes un, una información. Nos acaba de enviar un video, eh, unas declaraciones del señor Giorgio eh, Giorgio, eh, que es el esposo de doña Horaida Herrera eh, la señora eh, de Villarriba que fue diagnosticado con una, diagnosticada con coronavirus. Y él eh, se está quejando de lo que dice el ministro ...de que ella contagió más personas. Vamos a ver lo que él dice. Estoy haciendo este video... ...porque quiero hacer una pregunta... ...al Ministerio de Salud Pública eh, de Santo Domingo. Está, están diciendo... ...que están haciendo eh, mucho control... ...a Villa arriba ...porque parece que la señora Herrera Oraida ...infectó mucha gente en la Villa arriba Ahora yo me hago una pregunta... El doctor o el médico, no sé cómo se dice, que diagnosticó a la señora Oraida el virus. Él se fue en mi casa, sabiendo que, me, que la señora estaba infectada, sin ningún tipo de protección, ni guantes, ni mascarilla, ni grafa, sin nada, así como un civil. Ahora me pregunto: ¿este doctor está haciendo ahora su trabajo? Está, ¿O fue puesto en isolamento? Porque si ese doctor está haciendo su trabajo, él puede infectar mucha más gente haciendo su trabajo, a, a, mirando a la gente y yendo por la calle. Eso me pregunto. ¿Cómo puede ser que nadie está hablando de, de este doctor? Esa es la pregunta que quiero hacer. Bueno, hay este reclamo que le hace el señor Giorgio, esposo de la señora Horaida, al director provincial... Eh, de Salud, uh, el doctor Morissetti, que es epidemiólogo, le está diciendo que cómo es posible que él fuera a tratarla, a ella, a visitarla sin ningún tipo de protección. Ahí está...